Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva sección de los cursos de, de Yo Sigo Publicando. Estamos a 19 de noviembre y esta es la segunda semana del segundo confinamiento que tenemos por aquí por, por Granada. Hoy estoy contento esta tarde porque eh, está con nosotros. Brian Robinson, que nos va a hacer un curso de bueno, Robinson de titulares departamento de traducción e, e interpretación, y creo que nos va a hacer el que es el primer curso de, de, de, de inglés que tenemos Yo Sigo Publicando. Va a iniciar la sesión lingüística de cómo escribir y redactar artículos, pero en inglés. Nos va a dar un curso que se llama Publicar en Inglés o, o Morir. Ay, perdona que es que voy a tanta gente con no voy. A ir. Que es conforme voy presentando. Vale, y bueno, les va a enseñar, ahí veis un poco el eh, eh, eh, resumen, toda la, una serie de trucos para ver un poco cómo, cómo sortear el inglés en los artículos científicos. Ya sabéis que los artículos científicos, cuando trabajamos con un traductor, hombre, lo ideal, ¿verdad, Brian? Es que cuando hacemos un artículo científico, lo escribamos nosotros, nosotros directamente en inglés. Pero evidentemente, eh, si por ejemplo, como en mi caso, yo tengo bastante dificultades tanto para hablar como para como para escribir inglés. Entonces, pues bueno, siempre tenemos que echar mano de los traductores, pero ya sabéis que los traductores, los traductores profesionales, los traductores científicos, ¿vale? Tienen una eh, tienen dos labores, o bien traducir todo el artículo científico, o bien también hacer un proceso de revisión de lo que nosotros, de lo que nosotros escribimos. Yo en alguna ocasión ya me he referido que lo ideal, eh, o ideal prácticamente lo que tiene que hacer todos los artículos, es que las sepáis que vosotros capaces de, de escribirlo, o al menos, no tanto vosotros, pero siempre sí todo el equipo, ¿vale? Bueno, nosotros normalmente trabajamos en equipo y, y hombre, si no sabes tú bien inglés, pues, las otras compañeras saben un poco más y nos vamos corrigiendo entre nosotros, pero finalmente siempre es muy conveniente que, que esa última versión de un artículo científico se le mande, eh, ¿verdad?, un, a un revisor o a un traductor especializado que le, que le dé los toques finales. Nosotros en este caso eh, estamos con, con, con Brian, que, que afortunadamente trabaja para nosotros porque es un traductor excelente. Yo creo que, que con Brian... Tengo una virtualidad que nunca me han rechazado ningún artículo científico. Y de hecho estaba comentando con él que, que ahora mismo nos acaban, de, que nos acaban de aceptar el último, ya no han dado el último en el, que, en, el que, en, el que, en el que participó. Por tanto, ministro, muy buena muy buena suerte. Bueno, Brian Robinson, ¿sabes qué? Es? Eh, el padre de la estirpe, que es el padre de Nicola Robinson, que decía que no lo dijera, pero lo voy a decir para... ...para darle por saco... ...entonces bueno, ahí tenemos ya una buena estirpe... ...una de la de traducción... ...y, y ya sabéis que Nicolás se va a incorporar con nosotros... ...a la Facultad de Información y Comunicación... Eh, ...en un par de meses... ...por tanto Brian continúa la estirpe que iniciaste... ...desde, desde Canterbury ¿no? <risa> <risa> ...la zona de Canterbury continúa... Vale. ...bueno no me quiero tratar más con mis tonterías... ...vale... Eh, ...no sé si Nico quiere introducir un poco más... ...un poco más el curso... ...pero muchísimas gracias Brian... Que ...estoy muy contento de que... ...de que estés con nosotros de verdad, porque porque me hace un gran trabajo y, y porque además bueno somos parte prácticamente de nuestro equipo de investigación y te invito a que de este curso y si te apetece y te divierte y te va bien que, que inicie la línea esta de, de escritura científica en inglés dentro de eso Sigo Publicando y podamos contar contigo para otras para, para porque estoy segurísimo que el curso va a estar va a estar fantástico. Y bueno, no sé si Nico quiere decir algo, de, de a, a, en relación a, a la presentación, y, y ya debo, bueno, dejo la palabra a vosotros. Bueno, yo un poco más, simplemente eso es decir que, bueno, que este era un curso que, que ya vais demandando desde hace mucho tiempo, que yo creo que va a ser bastante útil, porque bueno, una de las cosas, aparte de ser mi padre, él, una de las cosas que tiene Gaian sí. es que es traductor de, de, diferent, de artículos científicos en diferentes áreas, por lo cual tiene experiencia traduciendo a nivel científico en, no solamente en ciencias sociales, pero también en biomedicina, etc. Entonces, yo creo que tiene una panorámica bastante amplia sí. que puede ser aplicable a diferentes ámbitos científicos. Sí. ¿Cuántos años llevas ya ahora ya hayan la, la palabra, palabra. En producción científica? Uf, pues no lo sé, la verdad es que... Sí. Bueno, yo, yo, sí, mucho. bueno, no, no, tanto no, porque yo al principio no quería ser traductor, porque era muy complicado. Sí. <ríe> y y luego, pero luego me, me, me iba conviciendo. Eh, por lo menos en el, en a principios del, del 2000 empecé a trabajar mmm, con el Sevier, en la traducción okay. de la revista española de cardiología. Y la verdad que en eso sí que fue una época más, eh, digamos, más intensa, porque era mucha traducción con mucha regularidad. Eh, además, porque, porque antes eh, mis traducciones se habían limitado realmente a lo que me pedían, ¿no? Yo no buscaba, eh, porque con la docencia en la facultad pues no tenía esa necesidad, yo traducía lo que me interesaba, eh, pero en ese momento eh, Sevier vino con una, un proyecto muy interesante porque querían convertir la revista de cardiología en bilingüe. Sí, es cierto. ¿No? Y lo querían convertir en bilingüe y lo consiguieron, vamos, ¿no? que lo, en los diez, principalmente en 10 diez, en diez años, eh, tuvimos un equipo de siete, ocho traductores eh, traduciendo todo. Y pasó la revista de publicarse eh, primero en papel en español a publicarse primero en internet en inglés. Luego llegó sí, una... Es una de las reivindicaciones sí. vale. Además, hay vale. muchos aspectos. Entonces, eso sí que fue una experiencia muy interesante profesionalmente, sí. como traductor, pero también como, como docente e investigador. Pues bueno, Roberto, ya te di la palabra y ya nos explica a ver un poco cuáles son los trucos estos para, para no aparecer. Bueno, vale, pues voy a, voy a compartir la pantalla. Voy a ver, ya. Entonces... Debería explicar, debería, debería explicar el título por si alguien en la sala no comprende sí, no sí, tiene no, muy bien el título. No lo <risa> sí, Venga, sí. pues el desconecte título. el micro y la cámara, voy a estar ahí todo el rato detrás, dándote asesoramiento o apoyo sin asista, ¿vale? Y también está el y Nico, ¿vale? Entonces le doy la palabra. Muchas gracias, Brian. No, gracias. Bueno, pues buenas tardes. Entonces, eh, buenas tardes a todo el mundo. Eh, gracias por eh, tomar el tiempo de, de escucharme. Gracias, Dani y los demás de Yo sigo publicando por invitarme. Eh, voy a empezar explicando un poco eh, el título. También aviso que, que la presentación eh, está todo en inglés. Eh, que yo creo que, entre otras cosas, pues eso vamos, os beneficia, pero os enseña también, eh, muchos ejemplos que creo que son interesantes. Publicar o morir es un viejo dicho eh, en inglés y, de hecho, yo estuve un tiempo estudiando en la Universidad de Leeds y allí eh, el Departamento de Lingüística Aplicada, donde yo estuve, eh, casi desapareció porque no publicaban. Entonces, el departamento, ahí en Inglaterra, las universidades tienen bastante autonomía para estas cosas, y hubo un día que dijeron: Mira, ese departamento no publica nada, pues lo cerramos. Y por poco, por muy poco, eh, se acabaron con el departamento. Es eh, una presión constante publicar por todos los investigadores en, en todas las etapas de, de la carrera profesional. Y yo espero eh, que un poco de suerte hoy, pues, ofreceros algunas pautas. Eh, que os pueden ayudar a afrontar la, las exigencias que existen pues, para, para publicar, publicar en inglés eh, temas sobre temas relacionados con la investigación que, que cada uno está eh, desarrollando. Eh, lo que voy a hacer es hablar un poquito de, de distintas, eh, distintos planteamientos que podéis tener a la hora de empezar a pensar en publicar en inglés, voy a hablar también de, del autor y de los lectores, que son eh, las la, la dos partes de la comunicación y, y es importante plantear eh, la relación, la naturaleza de ambas y, y la relación entre ellos. Y luego voy a hablar de unos, eh, dar unos consejos, digamos, más bien generales, por una parte, y luego eh, compartir pues, una serie de, de, de ejemplos que he sacado de distintos trabajos, que son trabajos con, eh, que yo he realizado. Algunos son traducciones y otros son eh, trabajos de, de revisión, de edición de, de artículos. Eh, yo he planteado todo esto mmm, con la idea de que muchos de los que, que están participando en esta sesión eh, son doctorandos o en los primeros años de, de la carrera académica y que eh, tienen pues, una necesidad de, de publicar. ¿no? Eh, y pienso que hay distintas alternativas. ¿no? Una posibilidad es eh, eh, pensar pues, eh, que yo lo voy a escribir en inglés. ¿Mm? Eh, en los últimos años, las últimas generaciones que han pasado por la educación secundaria aquí en España, eh, en la facultad, estudiantes de doctorado mmm, tienen el beneficio de, de un buen nivel de, de enseñanza, de calidad de enseñanza de inglés, entonces muchas personas pueden pensar o pues, sí, yo puedo redactarlo en inglés. Mi consejo en este con en este contexto es también buscar un editor, ¿no? De esto hablaré más dentro de poco. Pero otra posibilidad es que penséis en redactarlo en español. Redactarlo en español, pues porque. Oye, Brian, Brian, ¿Sí? disculpa que Brian, disculpa la interrupción. Bryan, disculpa la interrupción. La pantalla se ve, no se ve, se ve como ampliada o no se ve de todo bien. Ah. A ver ah, si, sí. ¿Cómo, ¿cómo lo estás compartiendo? Porque cierra, sal otra vez y dale a, Vamos a reducir a la pantalla. Sí, espera un momento. A ver. a ver si lo puedo. Voy a salir y vuelvo a entrar. Sí, a la final lo más práctico siempre. ¿Y ahora cómo se ve? Sí. A ver, bueno, ahora se ve estupendo. Ahora, ¿sí? Sí, yo, creo que, yo lo veo bien. Vale. Sí, Yo creo que sí, ¿no? Yo Ahora bueno, confirmo ¿sí? por el chat también. Ahora la... mismo sí. no, no lo veo igual, Perfecto, pero eh, eso es mi, sí. mi perspectiva. Vale. Nos, gracias, Brian, y no, disculpa no, no, la, no, la interrupción. No, disculpa, no, no, no pasa nada. ¿eh? Muchas gracias. Eh, vamos a, a volver a, al punto. Sí, que yo estaba, eh, lo que estaba comentando era la alternativa que mucha gente puede plantear de, de redactarlo eh, un artículo en español. No, Eso puede venir por muchos motivos, No, puede ser simplemente porque eh, cada uno tiene o no confianza de, de su capacidad de redactarlo. Y es legítimo decir, no, yo prefiero redactarlo en español. También puede ser porque el campo en el que cada uno trabaja, pues, hay campos que están más estrechamente relacionados con el español, por lo cual es más lógico. Y eh, también... Puede ser porque cada uno m, m, m, diga, una persona diga, no, yo pienso mejor en español, entonces me viene mejor, me es más fácil, me, más, más, me sale mejor calidad de redacción en español. Entonces, eh, se puede buscar un traductor, una traductora, eh, se puede traducir uno mismo. O también se puede, y cada vez hay más personas que lo hacen, es que piensan en el Google Translate o en DeepL o alguna de estas otras eh, plataformas de traducción eh, automática. Si, si uno puede contra, encontrar un traductor y también tiene un grupo de investigación, un departamento, que pueden hacerse cargo de, del coste, bien, eh, en España... Eh, el traductor profesional eh, va a costar entre 12 céntimos y 14 céntimos por palabra. Entonces, estamos hablando de un presupuesto que puede variar entre pues, 360 euros si se trata de un artículo de 3.000 palabras, hasta casi el doble, 700 euros, que si sería eh, la tarifa máxima, digamos, y 5.000 palabras. ¿no? Y si, si encuentra... Si uno encuentra un traductor que pide un precio fuera de ese rango, eh, habría que preguntar que por qué. Porque sí, hay personas que se ofertan más barato, eh, pero hay que cuestionarlo, ¿no? Si, si lo vas a traducir eh, tú mismo, ¿no? Eh, lo que también puedes hacer es decir, bueno, yo tengo... Uh, el texto en español, yo hago mi propia traducción y luego busco a uh, alguien que me lo edite. ¿no? El Sevier, muchas editoriales of, ofertan servicios de edición y también hay muchos uh, profesionales, traductores profesionales que trabajan como autónomos y ellos uh, también trabajan en edición. ¿no? Y edición también, es interesante saber que que el precio ¿no? de la edición, normalmente, estamos hablando de 4 céntimos por palabra. Entonces, claro, eso reduce el coste, estamos hablando ya de, pues, eh, como mínimo, eh, 3.000 palabras, 120 euros. Si son 5.000 palabras, estamos hablando de 200 euros. Entonces, estos son eh, cantidades que a lo mejor son más asequibles dentro de un departamento, un grupo de investigación y, y que eh, un investigador joven se atreve a pedirlo. En, en la facultad de traducción eh, hay estudiantes que, que dicen que, que cuentan a sus familiares y sus amigos que van a estudiar la traducción y la gente le pregunta que por qué. Y eso ocurre porque bueno, mucha gente sabe que existe el Google Translate, existe DeepL eh, y, y otras muchas eh, plataformas de ese tipo y la gente piensa pues, que la traducción ya no es una profesión con futuro. Ahora, la pregunta que se tiene que hacer sobre la traducción automática es eh, cómo se mide la calidad. De las fuentes que utiliza. O sea, Google Translate, DeepL, son plataformas que hacen búsquedas en toda la web. Buscan traducciones. Pero, ¿cómo se mide la calidad? La respuesta es muy sencilla porque nadie mide la calidad. Entonces, no hay ninguna garantía de lo que se consigue con esas traducciones. Si. Si, si alguien decide optar por una traducción de Dippen, por ejemplo, ¿no? lo que tiene que hacer también es buscar un editor, buscar a alguien que se lo pueda editar. ¿no? Y, por favor, decirle de antemano que el texto es producto de una traducción en línea. Aparte de otra cosa, puede que un traductor o un editor profesional rechace el encargo, ¿no? porque sabemos eh, muy bien que, que la calidad que se consigue con esto es muy, muy dudoso. Muchas veces, o sea, DeepL, por ejemplo, es una herramienta muy sofisticada, pero eh, a la hora de editar un texto completo, eh, puede dificultar mucho la tarea. En todo esto, lo que también hay que plantear es ¿Qué es lo que necesita eh, el traductor, la traductora, el editor, la editora? ¿Qué es lo que necesitan saber? Lo idóneo es que de antemano se le puede decir, eh, esto va dirigido a tal revista. Esto, por lo general, lo que me, me manda Dani, me dice, no, esto lo queremos mandar a tal revista. Vale, perfecto. Porque yo, sabiendo la revista, puedo buscarla allí de estilo, puedo decidir de antemano que si es inglés británico o inglés americano, pero luego hay eh, muchos más, más, más detalles de estilo que sé dónde buscar. Eh, esto es muy importante porque, eh, ante la duda, eh, pues el traductor puede tomar una decisión arbitraria, ¿no? sin decirlo, y eh, pueden ser decisiones que luego resulten en, en más trabajo. ¿no? También hay que facilitar la bibliografía, porque eh, quien lo va a traducir o lo va a editar necesita entender el tema, y la bibliografía le va a ayudar mucho a, a entender el tema. Y también le va a facilitar la terminología que necesite, para su trabajo. Y por último, y esto es muy importante, es que eh, una traductora, una editora necesita tiempo. ¿no? Para un artículo de investigación tipo, 3.000, 5.000 palabras, estamos hablando de un plazo de al menos tres semanas. Y si alguien quiere una traducción más rápida, pues hay que pagar un recargo. Normalmente, eh, profesionalmente, se, se pide un recargo del 30% por cualquier traducción que se hace en un plazo menor de tres semanas. Eh, y si alguien encuentra un traductor o una traductora que no pide este tipo de información, no quiere establecer este tipo de plazo, pues entonces también hay que tener un poco de cuidado. Brian, Vamos a pasar. Sí. Yo tenía una, una pregunta. Brian, ¿sí, Dani? Sí, voy a, voy a salirme de aquí. No, te quería te quería hacer una pregunta. Dime. Eh, que no sé si la responderás, pero eh, ¿existe algún medio en el que los, en el que los autores o, o, o los que estamos buscando algún traductor en un momento determinado? ¿Existe alguna base de datos, algún sitio en el que podamos encontrar traductores o? ¿O cómo se buscan traductores? Porque normalmente, yo en mi caso, la verdad que yo no sé cómo se buscan traductores, porque normalmente, en mi caso, a ti te conocía, evidentemente, pero los anteriores también los conocías los conocí de segunda, o porque compañeros míos me lo habían eh, recomendado, pero no sé si, si existe algún sitio, alguna forma estructurada, alguna base de datos, donde tú puedas buscar traductores que te interesen, o no sé si se ha organizado de alguna manera. Sí, no, en, hay asociaciones de traductores que, que tienen su página web. ¿No? En Madrid hay una asociación de... que principalmente son autores de, de Madrid, pero por lo general no hay... o sea, no existe ningún colegio oficial. Durante mucho tiempo se habló de, de crearlo, eh, pero luego mmm, mm. quedó en nada. Eh, y entonces, mm. la verdad es que es cuestión de buscar... Mmm, lo que se encuentra buscando en internet más bien son las agencias de traducción, que en Granada hay un montón... Eh, y hay, bueno, hay agencias en todas partes también. Hay agencias en claro, como la traducción es totalmente virtual, o pues entonces eh, se puede acceder a agencias de traducción en todas partes del mundo. Esto es cuestión de, mm, de, de buscar en internet simplemente, pero, pero con una no, búsqueda rápida se encuentran muchísimas. Eh, no, pero no. En sí, la... no digo, estaba pensando digo que que no había un sitio en el que te diga, quiero buscar un traductor para publicar el área de literary information science en tal revista y te diga, Pepito Pérez ha hecho 10 traducciones de este tipo parecida a la que usted está requiriendo. No lo sé, mismo no. no un buen sistema. Pa... Pero bueno, no, no te tengo más con, mi, con mis reflexiones. Te dejo que siga la presentación, bueno, <risa> que si no. Importante. <risa> bueno, que sí, ya... Voy a pasar un poco más uh, ahora al, al tema de, de lo que es la redacción del texto en sí. ¿no? Eh, y he dicho al principio ¿no? que quería hablar del autor del texto y del lector, los lectores de, de, del texto. ¿no? Eh, el autor del texto se sabe todo. ¿no? Sabe el tema, sabe todo y lo sabe en su, en su lengua materna. ¿no? Eh, y esto es Puede ser ventaja, pero también puede ser desventaja a la hora de redactar. Puede ser desventaja porque cuando se redacta muchas veces se está pensando mucho más en el contenido que en lo que se está redactando. Muchas veces cuando, cuando escribimos estamos pensando mientras vamos escribiendo. ¿No? Eso tiene mucho que ver con la redacción que hacemos en, en ordenador, ¿no? porque redactamos todo de forma eh, lineal y es muy fácil eh, borrar, cortar, pegar, mm, editar eh, muchas cosas conforme lo vamos redactando. ¿no? Mm, a menudo, que, que no es hasta que realmente empezamos a poner eh, nuestro contenido que tenemos en la cabeza eh, en una pantalla, ¿no? Nos empezamos a redactar, es cuando vamos pensando lo que, lo que estamos tra tratando, ¿no? Entonces, eso también da lugar a que en los textos aparecen muchas redundancias, ¿no? Son redundancias porque forman parte de nuestro pensamiento. La, la buena escritura, ¿no? la buena redacción, viene de un pensamiento claro, ¿no? Y cuando... Eh, digamos que el, el pensamiento todavía está en proceso, pues entonces no escribimos con claridad. Esto afecta al, al texto que se cuando se redacta en español, cuando se redacta en inglés y claro, cuando luego haya que traducir o editar, pues eso es una carga que la traductora, la editora tiene que tener en cuenta. Y también tenemos que pensar en, en los lectores, porque... Eh, hay distintos lectores y no queremos amargarle la vida. ¿no? Eh, el editor de la revista que va a tomar la decisión inicial acerca de su artículo, ¿no? eh, ¿lo mando a, a, a, a revisores o lo devuelvo y lo rechazo? ¿no? Los, revisores, ¿no? Los revisores que escriben sus revisiones gratis, y tienen más que hacer, y suelen hacerlo los domingos por la tarde, entonces también, si el texto es difícil de leer, pues también incita un poco a, a, a por lo menos, valorar elementos que no tienen que ver con, el, con, con la ciencia, con el contenido. Y luego, incluso, los textos que luego se publican, eh, se publican muchos textos que luego los van a leer personas que son como los autores, que no son nativos, no son usuarios nativos, hablantes a diario del inglés, ¿no? Sino que son personas que, que lo quieren leer para extraer los contenidos, ¿no? Entonces, si ellos también lo pueden leer con más comodidad, pues, pues viene mucho mejor. Unos consejos ya eh, generales acerca del texto y luego pasaré a, a ver uno, unos ejemplos, ¿no? Eh, Estas son, son generalizaciones, ¿no? pero yo creo que son interesantes porque pueden servir como puntos de, de, de referencia a la hora de, de valorar el texto. ¿no? Textos en inglés tienen que, que ser textos más cortos que los textos en, en español. ¿No? Si es, se trata de una traducción según la disciplina, porque cada disciplina tiene su estilo, eh, puede reducirse en un 20%, 25%, perdón, incluso. Yo cuando trabajaba en biomedicina, en las cosas de, de cardiología, allí mm, raro era el texto que, que yo me daba por satisfecho si no lo había reducido al 75-80% del texto original. Lo volví a revisar. Eso es el texto eh, en su conjunto. Luego, lo que son las frases... ¿No? las frases de cada texto, las frases en inglés también tienen que ser frases más cortas. ¿no? Dicen, vamos eso es una teoría, que se trata de más o menos nueve palabras por frase. Yo nunca he hecho ningún recuento, pero lo que sí procuro es que las frases sean más cortas y hay que buscar la manera de, de, de romper frases más largas españolas en, en frases más directas, más cortas en inglesas yo hablo de, de esto, de tweaking ¿no? tweaking es ajustar, digamos o sea, estamos hablando de de pequeños ajustes que se pueden hacer en, en el texto, ¿no? y estos pequeños ajustes muchas veces no son correcciones no estamos hablando de que eh, una frase es, eh, en, en inglés eh, esté mal y otra frase esté bien. no Estamos hablando de que una frase, mmm, al leerlo, una, un lector con mucha familiaridad con el inglés piense que es una traducción. ¿no? La otra frase, la alternativa, eh, es una frase que es más natural, entonces ni se, ni, ni se le ocurre que se haya traducido. Aquí vamos a empezar con, con una serie ya de, de, de, de ejemplos, ¿no? Este es un ejemplo eh, muy, muy, muy frecuente, ¿no? eh, Aquí tenemos eh, la frase, in Asia, ¿no? Adverbial de lugar, ¿no? En la versión a la izquierda, esta es la versión que a mí me, me enviaron, ¿no? Los autores, Brian, han convertido... dime. Brian, hemos perdido otra vez la configuración de pantalla. En uh -huh. la anterior diapositiva lo veíamos bien, pero en esta, en esta sí la hemos cortado y creo que es interesante que lo viéramos completo. Vale, pues voy a probar otra vez. Vamos a ver si. Sí, si no, como, como pone María, casi a lo mejor, si no amplía siquiera, si no le da a presentar y directamente con el PowerPoint, la estamos viendo bien. Así se así ve. Así como lo tiene ahora. Sí, un poquito menos. Un poquito menos. Ahí, un poquito menos. Ahí lo veamos bien, yo creo que sí, ¿no? Todo el mundo lo ve bien, ¿no? Ahí. Ahora yo creo que se ve perfecto, sí. Si lo deja así, perfecto. Ahí. ¿Vale? Sí, sí. Sí, sí, todo el mundo dice que sí. Perfecto, ah, muchas gracias claro. para ya. No lo vemos te piendo. Ok, pues entonces, volvemos aquí. Bueno, pues entonces. Sí, no, gracias. La, no, nada. Aquí, aquí. Aquí vamos a este, este primer ejemplo otra vez, ¿no? Eh, en estas diapositivas que vienen, ahora esto con, con, con ejemplos específicos, eh, a la izquierda viene la versión desmejorada, digamos, y a la derecha una que es. Mmm, creo que es mejor. A veces vendrán, como en esta diapositiva, la, la, los dos textos en inglés, a veces vendrá algo en español con, con traducción, porque se tratará de, pues eso, de distintas o ediciones o, o, o traducciones. Lo que decía, aquí, eh, esto se puede leer y cualquier que lo lee dice, bueno, está todo bien, está todo correcto. Esto eh, se lee y es más normal, más natural, es más parecido a lo que eh, un, un usuario habitual de inglés ¿no? redactaría con el adverbio al principio. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Adverbio de tiempo, diariamente, que aparece aquí en la, en la frase, a mitad de la frase, y... En, en, a la derecha, pues al principio de la frase, que también o sea, por la misma razón ¿no? es quitar estos, estas frases adverbiales de medio adelantarlo eh, en la frase ¿no? Ahora esto no es algo que se tiene que hacer, hacer siempre porque eh, aquí este ejemplo es al revés y es al revés por una razón, porque esta frase aparecía al principio de, no sé si era una sección o incluso al principio de, del artículo del todo. ¿no? Eh, en inglés lo que se busca son frases, sobre todo lo que es la, la frase, eh, digamos, central de un párrafo, ¿no? que esa frase sea clara y directa. Entonces aquí... El adverbio, ¿no? over the years, eso oscurece lo que es el contenido científico que se quiere transmitir. Entonces, en este, esta versión pues se cambia, pero por ese motivo, porque hay que presentar los contenidos de mucha claridad, sobre todo al principio, primera frase de un párrafo, muy corto, directo y eh, muy claro. Vale, ahora otro, otro tema que también es, es algo que, que es eh, recurrente en, en, en los artículos de investigación y además es que esto, podemos decir que este es un tema eh, que no tiene solución. ¿no? Eh, el uso de, de los artículos en inglés eh, es algo eh, que, pues... Eh, quien vaya a vivir en, en, en un país de habla inglesa, por ejemplo, y esté viviendo eh, en inglés, trabajando en inglés durante dos años o más, ¿no? y aún así, cuando termine sus dos años, todavía va a tener problemas con saber cuándo utilizar los artículos y cuándo no. O sea, esto es algo que, que siempre va a, a, a pasar. Aquí, en este, este en concreto, se lee la frase en, en español y se entiende. ¿no? Se entiende sin, sin dificultad, pero eh, la versión a la derecha, donde aparece lo que llamamos el, el artículo cero, ¿no? o sea, el no, ningún artículo, esto aparece ahí porque estamos hablando de una generalización. ¿no? También. Eh, eh, tenemos, ¿no? estamos haciendo un, un, una afirmación de lo que se entiende. Luego se puede especificar detalles y se puede entrar ya. Pero aquí este tipo de, de frase aparece eh, en la, las eh, introducciones, cuando se detalla el, el contenido, el eh, fondo, digamos, eh, académico del de tema, también aparece en las conclusiones ¿no? o en la discusión cuando se está ya resumiendo y intentando generalizar con los resultados de, del trabajo. Aquí otro ejemplo de lo mismo, ¿no? eh, aquí, ¿no? eh, En español, eh, perdón, en la, la versión original en inglés, pues apareció el artículo, eh, en la mejorada, pues no está, ¿no? También es que es una generalización, que se apoya en la bibliografía que aparece en la misma frase. ¿no? Cadenas de, de sustantivos. Esto es, esto es un favorito. Eh, eh, cuanto más especializado el campo en inglés, eh, tanto más se utilizan este tipo de, de cadenas de sustantivos. Son característicos del inglés, comprimen el contenido y, sobre todo, cuando se trata de textos por, escritos por especialistas, para especialistas, pues entonces es una forma de, digamos, comunicar telegráficamente contenidos. No hay que utilizar las frases largas. Se comprimen. Está muy bien eh, intentar introducir este tipo de, de cadena en el texto. Demuestra un, un, un control de, de los contenidos. Muchas veces también se utilizan estas cadenas para acuñar un término nuevo, ¿no? para, hacer, para, para introducir algo que se quiere presentar como original de este trabajo, ¿no? Entonces, es, es una forma de, de acuñar un término eh, con el que se puede decir, pues mira, mi artículo aporta esto ¿no? A, al, al tema, al, al campo. ¿no? Eh, hay que hacerlo con cuidado porque hay normas, hay cosas que se aceptan, digamos, eh, en cuanto a las combinaciones, ¿no? No se pueden ordenar las palabras de cualquier manera. Muchas veces lo que lo que yo recomiendo que se haga con esto es que si a uno le se le ocurre una cadena de este tipo, es coger la cadena, escribirlo, entre comillas, en, en Google, ¿no? Eh, y buscarlo, ¿no? Y a ver si ya se ha utilizado. ¿no? A ver si ha aparecido allí o, o no. Muchas veces aparece o muchas veces aparecen eh, frases similares y se, luego se quitan las comillas y se buscan de nuevo, pueden aparecer mm, combinaciones y averiguando la calidad de, esas, de, de, de, de estas eh, combinaciones, de dónde provienen, ¿no? pues entonces se puede buscar eh, cadenas de sustantivos de esto que se puede introducir. Son importantes porque también aportan un tono más natural al texto. Aquí hay otro ejemplo, este un poco más breve, pero que también aparece en este texto traducido. Yo antes hablaba de... de redundancias que pueden aparecer en, en el texto y del número de palabras que, que aparecen en el texto. ¿no? Y el tema de, de redundancia es muy importante. Si eh, yo hablé antes de, de reducir el texto del español al inglés, reducir de hasta un 25% menos, ¿no? eh, pues hay que buscar la forma de hacerlo. ¿no? Y una forma de hacerlo es Buscar palabras, buscar palabras que se pueden simplemente omitir. ¿no? Aquí, eh, feature que aparece en el texto a la izquierda, omitirlo no, no, no pasa nada. ¿no? La referencia está claro porque this refiere a la frase anterior, mmm, feature realmente no añade nada, pues se omite y se acabó. Aquí también eh, tenemos un, una frase... No, this, uh, still seems to be, still seems more rigorous. Eh, el texto no pierde nada. Y lo que gana es en, en, uh, en brevedad, que es lo que se busca en este tipo de, de texto en, en inglés. Y aquí otro ejemplo más. Pero redundancias mm, no son siempre. Eh, algo que se, se puede evitar, incluso eh, esto es, digamos, contrario a, a, a, al español, eh, en que en inglés muchas veces se añaden redundancias con el fin de aclarar el contenido. Eh, en español, cuando se redacta en español, muchas veces se busca mm, muchos sinónimos, ¿no? se busca muchos sinónimos, se busca uh, mucha variedad, Um, se, se, se busca muchos textos, uh, vamos, crea, crear efectos literarios incluso uh, en, en, algunos, en algunos textos. Um, en inglés esto uh, no, ni se contempla, ¿no? redundancia, como aquí donde hay, tenemos esa repetición de lower pH, higher pH level pH, past. esas repeticiones están allí porque el texto así gana, con, gana claridad comunica mejor ¿se acuerdan? El, el lector el lector final del texto si se llega a publicar en una revista va a, a, a ser probablemente una persona que no controla el idioma, tanto como, como si fuera un usuario habitual. Entonces, esta información eh, es de valor. ¿eh? Re, Estas repeticiones ah, ayudan a entender. Aquí también eh, hay otro ejemplo. Y aquí pasamos a otro tema: que esto es algo que curiosamente mucha gente se lo olvida, pero que si el texto, la, el contenido del texto eh, es relevante eh, que se haya realizado eh, el estudio en España, hay que decirlo. Y no pasa nada por decirlo y, y tampoco por repetirlo, ¿no? Que si, es importante introducirlo eh, en el texto. Aquí hablé al principio de, de, de, también de, la, de las frases largas españolas, este es un ejemplo ¿no? de, de una frase española larga que se ha partido en dos. ¿no? Se ha partido en dos, eh, no sé si cada parte tiene nueve o más palabras, pero aproximadamente, son más breves, son, son frases cortas y más directas. Y esto eh, es muy útil. Facilita la lectura, es, que, es cuestión de facilitar la lectura. Eh, el calco es algo eh, constante, ¿no? Y eso vuelve al tema que, que mencioné antes, ¿no? De que cuando eh, se está redactando, se redacta pensando en español. Aunque se redacte en inglés, se redacte en español, pero pensando en español. Entonces, hay palabras como un trabajo que aparece como a work, pero en inglés eso no se utiliza así. A work eso es, es, no sé si es la palabra que más hay que corregir cuando se edita, pero desde luego es de la palabra que más se, se tiene que, que corregir. For this reason, por esta razón, algo similar, no, es otra, es una frase que hay, que hay que eliminar muchas veces. Y there are, hay, ¿no? La traducción. Los textos aquí a la izquierda. ¿No? lo vuelvo a decir todo esto bueno el primero no for this reason there es correcto no por this reason and, and there son formas correctas pero el lector lo, lo puede identificar como traducción Otro tema que, que también es importante es la cuestión de, de género. ¿no? La cuestión de género, eh, inglés, el inglés tiene más recursos que el español eh, para presentar eh, los contenidos de forma neutral o de buscar un vocabulario inclusivo. ¿no? Eh, aquí hay dos ejemplos y los dos están, eh, son, son ejemplos correctos. ¿no? A la izquierda, esto es lo que se prefiere en los textos americanos. Los americanos son más conservadores, entre comillas, en este tema. Entonces ellos prefieren singular, the reader, ¿no? y luego he or she, ¿no? para ambos géneros. ¿no? En inglés británico prefieren pluralizar, no se, se pluraliza mucho, eh, de hecho, eh, lo hacía Shakespeare, así que hoy en día también lo podemos hacer. Incluso eh, hay frases aquí, en este ejemplo no, pero a veces se encuentran frases con they como sujeto y el verbo aparece en, en tercera persona singular, con una S, no reads, it could be. Eh, et, et, esto, esto puede pasar en inglés británico, no americano. y un tema también perenne es la cuestión de pasivo activa ¿no? eh, yo en, en, en, en, recuerdo en, en el instituto a mí me enseñaban que tenía que hacer los informes de, la, de las eh, de los experimentos eh, que hacían las clases de química y teníamos que utilizar el eh, pasivo pero eh, hoy en día eso está desapareciendo y es mucho más eh, normal usar verbos activos eh, con pronombres, ¿no? Eh, no no, demasiado, quiero decir que no ha llegado a, a, a ser eh, del todo aceptado, hay campos en que se puede y hay campos en que se no, no se puede. ¿no? En la medicina, por ejemplo, hay toda una tendencia hacia la, la antidesumanización de la medicina, donde lo que se quiere hablar en inglés es de que eh, los pacientes son personas y no son sujetos ¿no? y se habla de personas y se utilizan eh, referencias a que son hombres o mujeres ¿no? eh, y esto eh, es algo que está en, en auge en los textos médicos. Y aquí yo creo que con esto voy a acabar otro, otro punto más, ¿no? Que, que simplemente el tema de, de, de la reducción de, del texto, de la reducción del número de palabras, ¿no? Eh, en español, de, la, de, de las, de los. Esto aparece constantemente, ¿no? Estas son eh, los primos lo, lo que sin, sin pensarlo, sin saberlo. Y muchas veces esto en inglés se puede eliminar reordenando... Las palabras, ¿no? Es, es una reducción sencilla que se puede hacer cuando se revisa el texto, ¿no? Cuando se revisa el texto. Y, y lo importante es esto, hay que, que contemplar todo esto, eh, casi todo lo que, que he dicho ahora, todos estos ejemplos, son mmm, ejemplos de lo que hay que buscar a la hora de revisar. Primero se redacta y luego se revisa. Bueno, yo eh, he hablado un poco de esto, de, de, de lo que yo veo como, como lo que son las distintas alternativas que, que existen, eh, que podemos elegir entre redactar inglés o redactar en español, traductores, editores, yo también he hablado pues eso, de los perfiles de, de los eh, autores de los textos y de los lectores, porque... El artículo de investigación es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación y para redactar un buen artículo, para plantear bien la comunicación, hay que tener un perfil eh, del autor y un perfil eh, de, del lector. ¿no? Y esos perfiles son, son muy importantes. ¿no? Eh, yo me pongo a redactar, y soy yo, y estoy redactando, pero tengo que pensar cómo es que me van a leer, cómo es que van a percibir lo que estoy diciendo como, como autor, y quién me va a leer y cómo me lo van a leer. Y luego, pues aquí también hay, pues esto, lo, lo, los consejos, las generalizaciones y, y, y los ejemplos que, que he encontrado. Que, espero que os haya gustado, todas doy las gracias de mi parte pues por haber. Eh, escuchado eh, le dije a Dani al principio que no sabía yo cuánto iba a hablar, pues mira eh, un buen rato, espero que haya sido de interés y ahora pues nada, yo voy a dejar de compartir y pues responderé en la medida que pueda las la preguntas que, que me quieren eh, plantear Vale Oye Brian, mucha, muchas gracias por la presentación, la verdad que ha sido muy clara y muy reveladora muchas gracias a estas artistas esta a, a estos ejemplos que, que has puesto son, son, son tan claros que yo me siento muy reconocido en ellos porque creo que he cometido casi todos los fallos que había yo me he tomado una, me he tomado una licencia sobre todo porque porque tenemos aquí a, a, a mucha gente joven y, y le quiero enseñar un poco también para aquellos que no tienen tanta tanta experiencia, para aquellos que están empezando la tesis o que todavía no, no han publicado nada verdad quiero compartir la pantalla y quiero que, que veáis un poco, ah, por aquí lo tenía eh, para que veáis un poco que, que, que la labor que hace que hace Brian y bueno todo el mundo que se dedica al tema de la traducción científica eh, eh, es impresionante porque es bastante bastante complejo. Os voy a enseñar, por ejemplo, eh, eh, el último trabajo que, le, que tuvo la oportunidad de, de corregirme Brian y, y os tengo que decir que este trabajo eh, lo redactamos. Lo redacté yo, lo redacté con, con Welser, que tiene bastante, pues, bueno, con Lock, que está por aquí, tiene bastante nivel de inglés. Y este, como veis aquí, tiene un tipo británico. O sea, que le dimos, le dimos a Brian para que, nos revisara, para que nos revisara una cosa que también estaba revisada por una persona que, que está trabajando en, en, una universidad, en una universidad británica. O sea, que yo pensaba, tenía la ilusión, cuando le mandé este trabajo a, a Brian, digo, esta vez Brian me va a tener que hacer muchas correcciones. Y, y fijaros nada más más lejos de la realidad la verdad es que se nota muchísimo, os puedo asegurar que cuando buscáis un traductor tenéis que buscar a alguien, aunque os cueste más dinero, o uh, aunque os diga que va a tardar una semana más, pero buscar a alguien que sea súper profesional porque las diferencias son significativas. Porque Brian sabe que al final las traducciones, eh, eh, el éxito de la traducción está en los pequeños detalles. Fijaros, por ejemplo, eh, en este ya os digo, que había pasado por, por la revisión, eh, o lo hemos redactado entre tres personas, fijaros la cantidad de, de errores que un profesional de la traducción puede detectar o puede o puede corregir. Fijaros que todo lo que había en rojo, evidentemente, son el artículo que mandaba Braille y todas las correcciones que no fue haciendo son todo esto que está en rojo. O sea que, fijaros que no son pocas las correcciones, cada una por, por frase. Os digo lo de los detalles, fijaros que... Que es bastante exigente la relación, Raya. A mí me gusta porque tiene bastantes giros en las frases que son bastante, bastante buenas, pero bueno, veis aquí algunas cosas de, de, de las que he ido comentando, pero fijaros que un, un traductor bueno no solo hace cosas de traducción, sino que además tenéis que tener en cuenta que nosotros tenemos un sistema diferente de anotación para los números y para las tablas. Bueno, tiene la siempre nos corrige todas la, la, las tablas, como veréis a continuación aquí. Fijaros, lo pone siempre en eh, eh, la anotación que corresponde a, a la revista, que está importante, por lo que decía Brian. Tener cuidado con la revista, lo que mandáis, enviárselo al traductor, porque él sabrá cómo, cómo poner las cosas. Pero fijaros que eh, parece que, que tú le has mandado un trabajo, que el traductor va a echar media hora en corregirte eso y nada más lejos de la realidad. Fijaros la cantidad de trabajo que va a haber detrás de un artículo científico de, de corrección. Vale, fijaros que además, como veis, es un trabajo súper minucioso de corrección y no es limitado solamente al aspecto eh, lingüístico. lingüísticos. veis que, que Brian nos mete mucha caña, ¿eh? La verdad que yo cuando recibo las la, la correcciones de, de Brian me deprimo bastante. Pero ya te digo, Brian, que algún día, algún día no habrá ninguna corrección. Pero bueno, simplemente os quería, os quería un poco enseñar y poner en valor este tipo de, este tipo de trabajo y este tipo de revisiones. ¿vale? Y, y bueno, habéis visto que, que, que el trabajo que hace Brian en este caso es excelente. Y bueno, eh, si está por ahí, Nico. Nico, tú has seguido eh, el chat. ¿Está por ahí Nico? Hola, sí, sí, estoy por aquí. Sí, he, he visto eh, preguntas, Mira, preguntaban por ahí, Brian. Eh, oh, venga, te dejo con la eh, pregunta. Si la revista es holandesa, es decir, si no es ni británica ni americana, ¿qué tipo de inglés eh, es el que debería de utilizar? Para una revista holandesa. Yo, sí. yo, normalmente lo van a decir en su página web, ¿no? eh, ten, ten, en alguna parte de su, de su eh, información para autores o su guía de estilo, sus referencias, deb, deben de tener algo ahí, porque es, es extraño que, que no lo tuvieran, vamos, que yo creo que, o sea, más que aunque se publique en Holanda, la verdad que no yo no lo puedo decir porque, vamos, se podría decir, bueno, por lógica, porque es Europa, lo mismo es inglés británico, pero no sé, no, no, no lo creo. Yo creo que habría que indagar en, en las instrucciones para autores y eh, si no, eh, simplemente buscar unos artículos eh, recientes que se hayan publicado eh, buscar las afiliaciones de los autores para comprobar que son eh, afiliaciones en países de, de, de habla inglesa o de, de uso frecuente, por lo menos del inglés, y buscar allí. Yo, eh, pues no recuerdo, hace, recientemente mm, tuve un, un, un artículo que, que tuve que hacer eso y al final mm, me metí en, en artículos, saqué dos o tres artículos y encontré con que la ortografía casi siempre era americana, entonces yo cuando dije eso es lo que estaban publicando, digo, bueno, pues ya está, yo no, no me preocupo más si eso es lo que están publicando y, y cambié, hice el cambio a, a inglés eh, americano. Por defecto, yo utilizo el inglés americano porque es eh, el que domina a nivel mundial, ¿no? También porque es más fácil, porque es, es una ortografía, sobre todo, una ortografía que es eh, más fonética, eh, entonces, pues, se, se utiliza mucho más. Muchas, muchas gracias, Brian. Luego hay otra pregunta aquí, Mario, no sé yo si eso te va a poder contestar. Existen revistas que aceptan artículos en inglés o en español, ¿en, qué, en cuál idioma tienen más posibilidades de aceptación? Como en teoría, si aceptan de los dos idiomas, deberían de aceptar eso también deberían es. haber 50, las mismas posibilidades, ¿no? Eso, eso depende, si se si aceptan en, la, en las dos lenguas, pues entonces mm, a, eh, existen las mismas posibilidades. Mm, sí, evidentemente, hay revistas como, bueno, la que yo eh, mencioné antes, la revista española de cardiología, ¿no? eh, esa, esa es una revista que su objetivo era eh, mm, clasificarse como revista bilingüe. Mm, porque en un momento, de, de hecho, dentro de, de, la, de la revista tenían... Eh, un, dentro del equipo editorial tenían eh, un debate sobre si deberían de, de ir a, al inglés ¿no? y al final pues decidieron que no porque ellos sabían que tenían muchísimos lectores en, en países eh, americanos que preferían eh, el texto en español, acceder al texto en español y por eso se mantuvieron eh, en, en revistas bilingües y con eso, pues claro, eh, el nivel de impacto... Eh, subió muchísimo ah, al conseguir eh, esta, ese estatus como, como revista bilingüe. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la otra pregunta, esta tiene tiene Miga. Para un traductor, ¿es más trabajoso traducir desde cero o corregir? Supongo que dependiendo de si es Daniel autor o no, ¿no? Si, si es Daniel autor, eh, eh, da igual. O sea, quiero decir que, que, que cuando los textos que yo reviso, yo creo que para Dani y el equipo, ¿no? Eh, eh, habré revisado más textos que traducción, que he hecho traducciones, ¿no? Pero la verdad es que lo que ha comentado antes que, o sea, a lo mejor es que soy demasiado quisquilloso, pero que, que mucho dolor, hay muchas cosas que yo, si no las hubiera corregido, pues lo mismo, eh, tampoco pasaba nada. Pero... Um, yo lo que pretendo es lo que he dicho antes, que, que el lector tiene que leer el texto por el contenido y leerlo cómodamente. ¿no? Entonces, por eso, pues hay, sí, en el ejemplo que ha puesto Dan, pues sí, hay, hay muchos detalles que se, se, se cambian. Yo busco producir un texto que el, el lector va a leer con facilidad. En general, yo diría que para un traductor eh, es mejor traducir que editar, pero eso depende de la, de la calidad del texto que se va a editar. ¿no? cada caso es distinto. Algunas veces sí, yo he, he, he editado textos y he, he recurrido a los autores y he dicho, no, mira, en español aquí qué se quería decir porque resulta que yo, editando el inglés, no, no puedo entender el fondo del significado. No sé si eso realmente contesta. Sí, sí, sí. sí, sí muchas gracias. Bueno, pues yo, yo por aquí ya no veo más preguntas, no sé si alguno de vosotros tenéis más. Eh... Si no, pues, pues nada, yo... Quería hacer algún comentario. comentario que a, quería estar, a, a quería una parte, si, si lo quieren, también preguntan si las diapositivas sí, estarán, pues, estarán disponibles. Si te parece bien, luego ya hablamos y, sí. y nos las pasas, las colgamos en la sí, página. No, no, no. Sí, sí, sí, buscaremos la forma de ponerla. Sí, sí, sí. Problema. Perfecto. Yo quería hacer un comentario que, que, que me ha gustado mucho y, y, y es una recomendación que damos mucho en los cursos que hacemos de, de, de escritura científica, ya que la gente, sobre todo los que estamos en el área de ciencias sociales, los que estéis también en el área de humanidades y es que tendemos mucho, no sé cuál es la, la, la opinión que tendrá por allá al respecto, pero tendemos mucho a hacer frases excesivamente complejas y excesivamente adornadas, porque no sabemos escribir de manera científica y la escritura científica yo digo siempre que es un informe, es un report de una investigación que ha hecho, entonces tiene que dejar constancia y, y yo me acuerdo en alguna, creo que era con Karen, que era la traductora que le hacía el artículo a, a, a Emilio, a mi director de, de tesis, que imagino que Brian conocerá porque ha trabajado por aquí mucho con gente de Granada, y, y nos decía que escribíamos frases que parecía que estábamos escribiendo el Quijote cada vez que hacemos un artículo científico. Uh -huh. Y para mí fue revelador porque me decía: ¿Has que tener que escribir como si fueras tonto? En yo he visto una diapositiva, y la de, la, la, la de Bralla, en, en la que ponía que no escriban frases de más de nueve palabras. ¿Sí, creo que ponía eso y, y a mí me ha sido revelador porque digo, tío, dice exactamente, exactamente lo mismo, no haga frases complejas. Yo siempre digo, en la tabla tal, en la tabla 1, en la fila 14, pone coche sujeto, a beber cerveza por la noche, punto. Y tienes que ir haciendo frases muy, muy cortas, pero tenemos, creo, un problema mental o un problema a la hora de, de conseguir artículos científicos, que es que intentamos adornarlos o convertirlos en ejercicios literarios o demasiado intelectualizados, y en vez de intentar simplificar, ¿vale? Me he acordado a la raíz de este, de este pensamiento que, que tenía, de que hay una revista aquí en España, que ha de la información, que tiene un manual de escritura sencilla, a revista científica y lo voy a pasar por aquí no sé qué opina brian de, de esta experiencia con la española redactando si tendemos a la floritura o a la precisión no la floritura eso eso es, desde luego es así y no sé si entre eh, los que me estáis viendo eh, hay médicos pero que desde luego mi experiencia es que los médicos son los peores en ese, en ese contexto porque <risas> en hay un, eh, hay un poeta, eh, escondido, ¿no? y, y, y muchos eh, de los textos que, que más me han cortado han, han sido textos, eh, sobre todo editoriales, mm, en, en, en las publicaciones médicas, ¿no? porque busca mm, se busca un, un, un estilo literario que es muy, muy, muy difícil eh, justificar en inglés. Traducirlo se puede traducir. Pero el lector inglés de ese texto mm. no lo quiere. No quiere antes. Sí, sí. Como decía Karen, que... También he visto que, que habrá visto la tendencia esta, que también eh, lo he visto y he visto títulos absurdos, porque hay mucha. Mucha gente que también que se dedica al ejercicio literario a la hora de titular artículos científicos. Que son, y después, cuando aparece la versión en inglesa, son auténticas burradas lo que, lo, lo que pone. Bueno, porque evidentemente no habrán acudido de traducto, pero este artificio también se utiliza, utiliza a lo mejor un refrán en español en el título para hacerlo más llamativo. En y... fin, son cosas de las que yo creo que hay que huir totalmente. No, y además, se encuentran artículos con, con citas literarias que luego no son, no, son, no son las correctas, porque incluso sí. articulan el texto original para que encaje bien en, en el artículo, vamos, que, que hay de todo. Hay que... Hay que pero la, la dificultad también, yo creo que esto en la, mayoría, la gran mayoría de los casos, la dificultad ya hace en que eh, cuando, cuando se está escribiendo muchas veces se está planteando ideas, conceptos, ligar ideas ¿no? eh, eh, eh, de forma escrita por, la, por primera vez. ¿no? Si son cosas que a lo mejor uno ha hablado eh, en reuniones, mm. ha hecho presentaciones incluso en grupos de investigación, en laboratorios, lo que sea, pero a la hora de redactarlo es volver a pensar mucho. ¿no? y entonces esto por de ahí viene muchas de las complicaciones ¿no? de que, mm. eh, se busca eh, explicarse de, de una forma demasiado demasiado redundante y luego, mm. eh, bueno aquí veo alguna sí cuéntalo no, sí, no, no, es que, luego también eh, viene, viene mucha paja también porque hay mucha gente que, mm. que, que conforme están escribiendo eh, rellena. ¿No? Eh, sí. Eh, tiene el sí. número de palabras que quiere a, eh, a alcanzar, pues rellena. ¿no? Y sí, uno de los problemas cuando, cuando, cuando trabajamos, y tiene que ver también con el tema de redacción científica, que yo creo que tenemos hecho algún curso, pero algunos, algunos haremos, es el tema de la redundancia en la escritura, porque realmente eh, la gente no, no se explica muy bien eh, los, los elementos informativos que tiene el artículo científico. Evidentemente, cuando tú pones una tabla, no hace falta que cuentes toda la tabla. Hay que poner elementos elemento importantes, pero hay gente que se pone a, a hacer verdadera historieta de las tablas, de los gráficos, cuando la verdadera historia o cuando la información está en el gráfico. Sí. Y estás tomando por tonto al lector, indicándole cómo tiene que leer el gráfico o dando información que ya está en el gráfico. Sí. Y imagino que a eso te encontrarás bastante, este tipo de, de redundancia o artículos que empiezan a darle vuelta mucho a, la, a, a los datos, cuando muchas veces tú en un artículo científico tienes que ser breve, tienes que guiar al lector por, la, por el artículo, pero no tienes tampoco que desmenuzárselo, no, no, porque no. tienes que ser más preciso. Claro, el, el, el, el lector tiene, tiene libertad de acudir a las lo, tablas, los gráficos y estudiarlos, ¿no? pero no hay que contárselo todo. Mm. Uh -huh. Sí, nos recordaba ahí también Alejandra que eh, en la parte nuestra de recursos, en la página web yo sigo publicando, es verdad que pusimos algún manual de escritura científica, Vale, hay una parte que ya sabéis que tiene, que tiene recursos, eh, vamos se llama Los Recursos, evidentemente, y, y por ahí pusimos manuales de escritura científica. Eh, vamos a ver cuáles pusimos. Pusimos cómo escribir y publicar trabajos científicos y tenemos uno muy bueno, que acordáis, que, que la gente de, de, de... hay uno que se llama the Skilling in Scientific Writing y después tenemos Writing for Publication, o sea que tenéis ahí un par de manuales, ¿vale? Os los voy a pasar por aquí el enlace para que los tengáis, que no, que no estén familiarizados, ¿vale? Y los podéis descargar también, ahí vais a encontrar esos manuales que... Que, que mencionó eh, He visto por ahí un par de preguntas, eh, he visto alguna eh, sí. Vamos a ver, no sé dónde se quedó Nico. Ah, aquí, por aquí estaba. Eh, tenemos la de Jenny que dice, que he visto una del, vamos a ver, Javival. Vale, bueno, yo creo que no, que no hay más preguntas, ¿vale? Si queréis también, vamos a ir, vamos a ir cortando para terminar en tiempo y, y bueno, ya sabéis que por el Telegram podemos hacer preguntas. No sé si Brian está por el Telegram, pero le hacemos las preguntas y, y, y seguro que, que no las responde y os las pasamos por ahí las respuestas, ¿vale? Y poca cosa más, pero ya está invitado. has tenido un, un pico de ciento, de 180 usuarios. Ciento... 75, 80. O sea, que, que esto quiere decir que ha sido uno de los cursos que más éxito ha tenido y evidentemente quiere decir que uno de los temas que más interesa eh, a, a, al público que tenemos, yo sigo publicando, que evidentemente es el aprender a escribir bien y sobre todo aprender a escribir bien en inglés. O sea, que está invitado, como todos los profes, a, a que nos den más charlas y, y ojalá podamos contar contigo para seguir profundizando en este tipo de cuestiones. Muchísimas gracias y a va si tengo la oportunidad y te puedo invitar a alguna cerveza en algún sitio. En un mes o dos. A ver cuando me dejan salir del pueblo. Sí, sí, mientras tanto vamos a tener que esperar un poquito. Muchísimas gracias a, y, y muchísimas gracias a los que habéis estado ahí escuchando a, a Brayan Un abrazo para, para todos, un abrazo muy fuerte. Hasta Muchas luego. Muchas gracias a vosotros. Música a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gente.